Él le dijo, «Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades». Llegó otro diciendo, «Señor, tu mina ha producido cinco minas». También a este dijo, «Tú también sé sobre cinco ciudades». Se presentó otro diciendo, «Señor, aquí está tu mina»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 y los delante de mí. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Bethphagé ya Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el asno? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían...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 Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu padre. Pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo Escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes...